...interrumpir para sí, sí, conectar no, con Joanny no, y Paulino, cómo no, ¿cómo no? Adelante. que se encuentra en la Escuela Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, en el hoyo el ala. Adelante, Joanny sí, no. y Paulino. Te voy a decir cómo se dice eso. Hasta la hora, ¿cómo va el proceso? Eh, fíjate que, damos gracias a Dios, que hasta el momento ha ido marchando bien. Eso es lo que esperamos, que todo esto concluya sin nada que lamentar, que nos dan Dificultades entre los votantes, entre los diferentes eh, partidos, porque de, ya sería el toque final que se haga un problema y que haya esta pérdida, porque mucha gente está esperando que se puedan armar desorden, porque el manejo que está dando le ofrecerá de dinero y cosas. Pero qué bueno que hoy día estamos avanzando un poco más y las personas están evitando ese tipo de, de decomposición. Esperamos que, que las cosas cambien de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Ahí escucharon algunas declaraciones al fondo. Vemos como la gran cantidad de votantes continúa llegando hasta este colegio electoral que funciona precisamente en el Centro Educativo Santa Ana, que el sector lleva el mismo nombre. Mientras tanto, nosotros continuamos siguiendo paso a paso las primarias internas. Regreso con ustedes a los estudios. Bueno. Eh, gracias a Giovanni Paulino por las imágenes, por las informaciones.